siguen los superhombres yo les llamo superhombres porque ellos viven matando mujeres yo, yo me expreso los superhombres porque viven matando mujeres es decir el feminicidio nos está arropando y debemos, debemos frenar eso, atención los hombres si usted no puede tener una relación que usted es una persona violenta, usted se aparta, el amor no quita conocimiento. ¿Eh? A ustedes, damas, mujeres, antes de usted caer en una relación, usted tiene que conocer el hombre. Me explico. Usted no puede meterse con el flaco porque el flaco tiene una jipeta, porque el flaco tiene pistola, porque el flaco tiene cuarto. Usted debe conocer la pareja. Tratarse antes de convivir en un hogar. Atención, mujer, un consejo de la realidad para patarima. Usted tiene que conocerlo. Usted está enamorado de mí, ok, sus mañas, sus atributos. Llévese un tiempo. ¿Entiendes? entiende? Un tiempo conociéndose, no se le tire arriba a las dos semanas a buscar apartamento. Usted no sabe la reacción de esa persona. Usted nunca lo ha visto enojado porque él no le presenta esa acción. ¿Te entiende? Usted no sabe cómo él se pone cuando se enoja. Usted no sabe cuando él se pone cuando se emborracha. Usted no sabe cuando él se pone triste, cómo él se pone, la reacción, no lo sabe, porque no lo conoce. Es decir, que de un conjunto de factores. ¡eh! ¡eh! No, esto es increíble, flaco, tú no está esto. ¿Eh? conjunto de factores que arman una relación. Usted no puede venir, ay, que fulano, ay, que papá tarima tiene que Lilín. Usted no sabe, papá tarima, cuando no come a las 12, cómo que se pone. ¿Me entiende? Entonces... Esta mujer es pocas experiencias, a veces experiencia, además también que perjudica. Usted es muy tigra, no es muy bueno. ¿Se entiende? Entonces, debe haber entendimiento entre las dos partes, tanto hombres como mujeres. Y los hombres que usted, y que si no es mía, no es de nadie. Pero hoy hay miles de mujeres, miles, que usted, ahora, usted le trae problemas, no la mire. Si ella pasa por ahí, pasa por el otro lado. Eso es lo que debemos hacer, porque hay una tasa muy alta. ¿Eh? Hay una tasa muy alta de feminicidio. Y eso nos pone en mal lugar a nosotros como ciudadanía, como país. Debemos coger cabeza a los tiguerones, panamíos, que les gustan darle golpe para las mujeres, los evitos. Usted nació de una mujer. Usted no puede ponerle la mano. Si usted cree que ella le está siendo infiel, déjela. Por la duda, déjela o hable. ¿Entiende? Entonces eso... Eso debemos corregirlo. ¿Por qué? ¿Eh? Vamos a ver este caso, las imágenes. ¿Eh? Un hombre mató a puñalada a su pareja en la comunidad de Los corosos del municipio Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez, un hecho registrado este viernes, cuyo matador se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud de Pimentel, donde recibe atenciones médicas tras presuntamente intentar suicidarse ingiriendo una sustancia desconocida con fines de suicidio. Se trata de la joven Katiuska Jokagny Abreu Marte, de 21 años de edad, cuyo confesor homicida, fue identificado como Elpio Mota Parra, de 24 años de edad, quien se encuentra bajo custodia policial e ingresado en un centro de salud. Tras alegadamente haber intentado suicidarse ingiriendo, una sustancia con fines suicidas, quien posteriormente se entregó a la policía en Villarribas. Según expresó el confeso homicidio. homicidia, este cometió el hecho tras alegadamente haber encontrado a la justicia siendo infiel, lo que estoy hablando. Narró además que mientras procedía a quitarle la vida, ahorcándola la víctima, aló un cuchillo, el cual ese le arrebató y le propinó varias estocadas en el cegarón, que le cegaron la vida. Vamos ese, vamos a ver, señor, este video. Mírenle el talaje, como dicen los viejos. ¿Eh? De 24 años, mira el es decir, que ese muchacho entre su cabales, ¿Mm? Entonces, la matiz se entrega. ¿Qué ganó él con eso? Yo creo que aquí hay que modificar la ley. ¿Se está modificando? Apenas más. Tiene que haber la pena de muerte también. Tiene que haber la pena de muerte para casos así. Si usted sabe que la pareja suya le está siendo infiel, ¿qué es lo que procede? ¿Eh? ¿Qué procede? Usted termina. Sí, sí. ¿Qué procede en este caso? Suerte es. Suerte es. Las mujeres que le gustan hacer burla, las burlas no son buenas. Esa es otra cosa. La burlas no son buenas y, se, y no, te no puedes tener confianza que duerma contigo. En ese caso, debemos pensar con cabeza.